¿Cómo están amigos y amigas de YouTube? Hacemos este ínfimo video para informarles que este sábado 6 de abril vamos a estar amigos por primera vez oficiando de maestros de ceremonia en un eventito muy copado, muy íntimo además eh, que se llama el Tolonja Fest. Ahora, ¿qué es el Tolonja Fest? Primero, va a ser este sábado 6 desde las 12 de mediodía hasta las 8 de la noche en Casa Unclan, la dirección aparece por acá. Y bueno, se trata qué sé yo un evento así muy muy una onda retro noventosa una onda medio nerd un poquito también entonces vamos a estar entre todos nuestros amigos y amigas de todos lados escuchando buena música cantando eh, jugando un torneo en Mortal Kombat, va a haber Con un buen premio el torneo de Mortal Kombat, una PC Retro Gamer, de, ah, premio, de primer lugar. la mierda! como en 95, por favor. <risa> eh, ¿Qué más va a haber? También vamos a rifar una torta de nuestro patrocinador, Sweet Bell. Las mejores tortas de, de toda la ciudad de plata, por lo menos. Nosotros vamos a tener otro, nosotros familia? nuestro family. Nosotros vamos a tener nuestro family, sí, sí, sí, donde van a poder venir a jugar, pero con una condición tienen que ganar mi desafío de Super Mario Bros de hacer el mejor puntaje en el primer mundo superar mi puntaje en el primer mundo de Super Mario Bros Los quiero ahí chicos, superando mi desafío y ganando porque de seguro, demasiadas sorpresas Sí, además bueno, van a tener la oportunidad de pasar un rato ahí con nosotros y con toda la gente hermosa que va a estar en el lugar que juramos que va a ser tipo, un sábado que no, se va, no va a ser desperdiciado si van ahí. Así que nada, qué sé yo, si les parece, nos vemos ahí multim喔